que contaban los antiguos que cuando aún la magia permitía que los animales se comunicaran con los humanos ya todos en comunidades muy diferentes a las de hoy vivía Lucha con su mamá, su papá y su abuela Consuelo una tarde, como muchas otras todos los integrantes de la familia estaban acomodados alrededor de la televisión mientras los padres estaban atentos a esta la abuela Consuelo tejía y Lucha hacía sus tareas. La programación fue interrumpida por una noticia, noticia de última hora. última hora. Un niño se extravió en las inmediaciones del bosque. Volveremos próximamente con más avances de esta noticia. Regresamos con la programación habitual. Mis compañeros dicen que ese bosque está encantado y que han visto animales con ropas. ¿Qué dices Lucha? Por ideas así, es que los niños se pierden. Cuando los niños van al bosque, deben hacerlo en una excursión y acompañados de un adulto. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el bosque es mágico. ¿Sigues con eso? ¿Ves que eres una niña todavía que no logra entender lo que es peligroso? ¡Ay! Nunca entienden lo que les digo. Entonces, Lucha Enojada se fue a su habitación y la abuela Consuelo fue tras ella. Pequeña, no te frustres. A veces los adultos actuamos así. Mira, te hice una bufanda. Y es de mi color favorito. Gracias. ¿Abuela? ¿Qué pasa? Mi garganta me duele. Tienes que cubrirte muy bien la garganta para que no se enferme tu voz y puedas decir siempre lo que piensas. <coughs> mi niñita, necesito pedirte un favor. Puedes ir donde mi amiga Regina para que te dé un poco de su jarabe. Abuela, ¿ves? Nadie escucha mis problemas. Los adultos me buscan solamente cuando necesitan algo. ¡No iré a ninguna parte! Lucha, tranquila. No voy a hacer nada más para nadie. Ahora déjame, que quiero dormir. Esa noche, Lucha se quedó dormida y soñó con el niño desaparecido. Mamá, solo jugaré acá al lado. No me meteré en el bosque. Hijo, hazme caso. Soy tu mamá. Me tienes que hacer caso. Tienes que hacer lo que yo te diga. Mamá, solo voy a jugar acá. No es no hacerte caso. Lucha, estoy aquí. Estoy bien. Ayuda a tu abuela. Al día siguiente... La abuela Consuelo estaba en el living cuando llegó Lucha con la bufanda puesta y le dijo. Abuela, voy a ir. ¿Dónde vive tu amiga Regina? Gracias, Lucha. ¿Viste los bordados de tu bufanda? Sí. Aparece un camino al lado de un bosque, un puente con un río, un prado de flores y una casa rosada. Ese es el camino. Tienes que ir por el camino que está al lado del bosque, cruzar el puente, seguir el prado de flores hasta llegar a la casa rosada. Ahí vive Regina, abrígate, que te vaya bien, nos vemos más tarde. Entonces, Lucha se puso a su bufanda nuevamente y salió en dirección al camino que había al lado del bosque. Era un día bonito, soleado, un fin de semana apropiado para ir de paseo. Lucha llevaba en su mochila unos bocadillos y una cantimplora. Cuando Lucha iba por la mitad del camino que había justo al lado del bosque, se encontró con una jauría de lobos. La niña, aterrada, quedó paralizada. Los lobos de a poco comienzan a gruñirle. La veían como un delicioso bocado. Lucha lentamente trató de darse vuelta para devolverse por el camino, pero los lobos le cortaron el paso, dejándole como única alternativa correr hacia el bosque. Lucha corrió y corrió y su bufanda quedó enganchada en uno de los árboles. Lucha corrió, corrió y corrió hasta percatarse que había entrado a un bosque distinto. No era como el de antes, este era de muchos colores, era de un bosque nativo. De esos que ya pocos quedan. De a poco empezó a escuchar música en un lugar cercano. Decidió acercarse. Para su sorpresa se encontró con un oso con tutú que bailaba al ritmo de la música. Un pequeño colibrí que tocaba la armónica y otros animales. Todos muy distintos que podían convivir y compartir sin problemas disfrutando en este colorido bosque. De pronto, la música se detuvo. Los animales notaron la presencia de la niña. ¡Oh! Un humano, un humano malo, un humano, un humano malo, un humano, un humano, un humano, un humano, un humano un malo. Solo, solo soy una niña. Me perdí. Me perseguían unos lobos. No soy mala y, y no les haré daño. En ese momento se armó un debate entre los animales. Si la humana era mala o no, si confiaban en ella o no, que cómo había llegado a este bosque. Entonces, el león que bailaba con el hula expuso su opinión. Debe ser una cría humana. Si ahora no es mala, pronto lo será. Pero, pero es que... Espera tu turno. ¡Ay, ay, humanos que no son más Tal vez se, per, se, per, se perdió, y su historia es verdad, todos sabemos que, que son los lobos, que, que, que los lobos se, se comportan así, por los demás, no no todos los humanos son malos Pero es que... Uf, espera tu turno. Deberíamos devolverla al bosque. Seguramente será mala como todos los humanos. Pero... Pero es que... espera tu turno. A mí me parece que es tierna. Y podría ser la nueva integrante de la banda. Sí... Yo creo que esta niña es bella, sí, pero no tan bella como yo, sí, yo creo que debería ser de la banda. Yo no quiero. ¿Eh? Me toca hablar a mí. Creo que podríamos preguntarle para dónde va. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está sola sin los manos grandes? ¿No querías tanto hablar? Te toca hablar. Es que... Es que... Yo iba donde una amiga de mi abuela. Y cuando iba pasando por el camino que está junto al bosque, me encontré a los lobos. Y los lobos me acorralaron y tuve que venir hacia acá. Y corrí, y corrí, y corrí... Hasta, hasta que me encontré con ustedes. ¿Quién es la amiga de tu abuela? Regina, que hace una medicina para la garganta. ¿Medicina para la garganta? Ella hace la mejor miel del mundo. Sí, tu tú, tú, abuela es amiga de Regina. Tal vez tú no seas, tú no seas mala. Bien. ¿Quiénes la acompañarán donde Regina? Ella dirá si es buena o es mala. Yo por supuesto que voy. No me perdería la oportunidad de probar su miel. Yo también los acompaño. Bueno, que tengan buen viaje. Y siempre recuerden, cuando uno debate, tiene que saber escuchar. Y si tienen problemas, los amigos ayudarán a solucionarlo. ¡Y no olviden tomar agua! En ese momento, emprendieron su heroico viaje nuestros tres héroes, porque había que ser valiente para llegar hasta la casa de Regina. Y sin dudarlo, caminaron y caminaron, caminaron y caminaron y caminaron. Y cuando habían alcanzado a avanzar unos cuantos arroyos, de pronto se encontraron con un grupo de osos machos. ¿Qué pasa? Uh, por aquí, muy despacio, para atrás, para atrás, despacio, despacio, ¡corran! Los osos machos se abalanzaron sobre los tres amigues y comenzaron a perseguirlos por el bosque. Corrían y corrían entre verdes prados y grandes rocas, subiendo y bajando cerros, saltando riachuelos y pasando por grandes arbustos. Y justo en el momento en que sentían que ya no podían escapar más, es momento en el que el cansancio parecía vencerles, uno de los osos persecutores cayó en una trampa y sus osos amigos comenzaron a llorar desconsolados. Es hora de escapar. No. Tenemos que ayudarlos. Ayudarlos? Pero si nos quedamos, más que héroes seremos Susana. No podemos dejarlos así. Necesitan ayuda. Uf. Aunque me cueste decirlo, tiene razón. Sin saber de dónde obtuvieron tanta valentía, el grupo de amigues se acercó lentamente y comenzó a ayudar a los osos a salir de la trampa. ¿Por qué nos ayudan? Porque, porque los escuchamos llorar y necesitaban nuestra ayuda. Uh, pero si nosotros los estábamos persiguiendo... Uh. A veces solo hay que tomarse un tiempo para escuchar. ...antes de continuar discutiendo. ¿Cómo? Aprender a respetar nuestro turno. ¿Respetar el turno? Mm, no había pensado en eso. Eh, yo tampoco. A eh, menos. Respetar nuestro turno y escucharnos al hablar. Así podemos comunicarnos. Entonces... Los osos les agradecieron su ayuda y nuestros tres héroes, contentos de haber sabido escuchar, continuaron su viaje. Se internaron en un bosque distinto. Ya no era diverso y colorido. Por el contrario, sus árboles eran todos del mismo tamaño y color. De pronto, las amigas escucharon ruidos muy fuertes que no les permitieron hablar entre ellas. No podían comunicarse y tuvieron miedo había tanto humo que tampoco podían verse ni seguirse los pasos <risa> <risa> Había tanto, tanto humo que de pronto los árboles comenzaron a caerse sobre los pies de nuestras amigues. Y sin saber qué hacer ni a dónde ir, las amigues se llenaron de valor y se separaron para poder escapar de ese horrible lugar. Lucha corrió y corrió y fue tanto lo que corrió que de pronto, cuando pudo estar lejos del humo, se dio cuenta que estaba sola y tuvo mucho miedo. ¿Dónde? ¿Dónde están? No veo nada. ¿Dónde están? ¡Ay, oh, de nuevo me perdí! Entonces Lucha lloró. Lloró de miedo. Lloró porque se sentía sola. Lloró porque estaba perdida y entre medio de su llanto recordó que así como escuchaba a los demás, debía escucharse a sí misma. Entonces se tomó un tiempo para respirar y como niña valiente que era, se dijo a sí misma. Ya amiga, seguro que encuentras cómo salir de aquí. En ese momento, se le vino a la mente todos los consejos que le dieron los animales de la banda antes de emprender el viaje. Pero recuerden, cuando uno debate, tiene que saber escuchar. Y si tienen problemas, los amigos ayudarán a solucionarlo. Y no olviden tomar agua. Tomar agua. Tomar agua. Eso es. ¡Debo buscar el río, escucharme a mí misma, a los demás y a la naturaleza! Lucha llegó al río y recordó el camino que le bordó la abuela. Entonces, a lo lejos, vio el puente como el que tenía bordado en la bufanda y corrió. Justo cuando estaba en medio del puente, pudo ver que se acercaban sus amigues colibrí ¡Qué feliz estaba Lucha! Y con un gran abrazo, juntes celebraron este reencuentro. Les amigues, juntes, cruzaron el puente. Se encaminaron al prado de flores y finalmente vieron la casa rosada. De ella salió Regina, la abeja reina del bosque. Hola, querides. Les estaba esperando. Mi abuela me pidió su medicina. Sí querida, es la misma miel que te estás tomando. No te preocupes, te la puedo volver a llenar. Y si gustas te doy otra. Pero dile a consuelo que solo se activa su poder si primero comunica su dolor, manifiesta lo que piensa y dice lo que guarda. ¿Decir lo que guarda? ¡Ay, ah, esa consuelo! Siempre callando por los demás. ¡Qué sorpresa se llevó Lucha al comprender cuántas veces, sin querer, no había escuchado a su abuela! Bueno, querides, les dejo. Producir miel se ha vuelto más difícil con tanto ruido y deforestación. ¡Cuídense! ¡Muchas gracias, Regina! ¡Muchas gracias, Regina! ¡Muchas gracias de todo corazón, Regina! Fue así como las amigues emprendieron su viaje de regreso, cruzando el puente y los prados, cuando de pronto, al entrar al bosque, escucharon un ruido aterrador. Parecía un gruñido, unas armas, un hocico, parecía los gruñidos de un lobo que está a punto de alcanzar algo. Entonces escucharon... Ya, déjame. No, no te he hecho nada. Ay, ay. En ese momento, Lucha recordó su sueño y reconoció esa voz. ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Él me dijo que viniera al bosque! ¿Cómo? ¡Esa voz es la voz del niño perdido! ¿No fue tu abuela? ¿El niño es su abuela? No, no, no. Lo que pasa es que... A ver, en mi casa nadie me escucha y cuando mi abuela me pidió que viniera... Yo le dije que no, porque solo me buscan para ayudar, pero no para hacer las cosas que yo quiero. ¡Ay, pobrecita! ¿No juegan contigo? Sí, pero no consideran mi opinión. Sí, los adultos de muchas especies suelen tener ese problema. Sobre todo los mamíferos, bípedos, lampiños, sí, sobre todo los lampiños. Bueno, la cosa es que esa noche tuve un sueño donde el niño que se perdió en el bosque me dijo que ayudara a mi abuela. Ya, a ver, a ver. ¿Y tu abuela? ¿De dónde conoce al niño? No sé, pero tenemos que ayudarlo y decirle al lobo que lo deje en paz. Es difícil dialogar con un lobo. Mucho más con una jauría. Ya, a ver, Lucha. ¿Cómo planeas hacerlo? Mm, Tal vez... Si hacemos harto ruido, se detenga y se vaya. Mm, pero tal vez se asuste y se ponga más agresivo. ¿Y, ¿Y si nos comunicamos con él de otra manera más tranquila? Tenemos que manifestar lo que pensamos y deberíamos escuchar. ¡Vamos, intentémoslo! Bien, haremos lo que sabemos. Entonces, Ose sacó su instrumento y colibrí su armónica. Colibrí voló para alentar a sus otras amigas, y juntes comenzaron a tocar. En ese momento, el sonido de la música, la banda de animales, apareció bailando como en un carnaval. El lobo se sintió muy confundido, y solo ante tanta alegría, sin emitir respuesta, no le quedó nada más que irse. Lucha compartió los bocadillos que llevaban su mochila con el niño perdido que a esta altura del cuento le sonaban las tripas del hambre. Y junto a la caravana musical, emprendieron el camino de vuelta a casa. Entre la música y el baile, Lucha se sintió más valiente que nunca. Valiente porque había sido capaz de escuchar a otros, a la naturaleza y a ella misma. Valiente porque se había atrevido a alzar la voz. Y muy, muy valiente porque no había dejado que el miedo se interpusiera en su capacidad de dialogar con otros. Y con toda esta inmensa valentía llegó de vuelta a su hogar. En este mundo es importante comunicarnos entre todos, escuchar a cada ser que está a tu lado, ya sea un niño, adulte, anciane, oso, colibrí, animal e incluso planta. Recordemos que todos nos expresamos de maneras diferentes. Algunos podemos hablar, otros cantar, o dibujar, o, o bailar. Lo importante es que nuestras maneras diferentes puedan dialogar. Manifiéstate, exprésate, y tus dolores poco a poco se sanarán.